Las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA iniciaron este lunes los trabajos en el sistema cloacal del sector Raboduro del municipio de Salcedo, demanda de los grupos populares, quienes dejaron sin efecto el paro huelgario que tenían pautado para este miércoles. Es una preocupación del, del Instituto Nacional de Agua Potable INAPA por la situación de precariedad que estaban viviendo estos moradores aquí. Entonces, se venía haciendo un diseño hace tiempo. Esta obra fue licitada. Primero se hizo una licitación en diciembre, la cual se declaró desierta, donde participamos. Luego se hizo nuevamente y participamos también. En ese momento éramos 19 participantes, participantes contratistas. Porque INAPA tiene algo particular, que los que trabajan en INAPA deben, ser, deben tener experiencia en agua. Vamos a, hacer, vamos a entrar tubería de 12 en acero CH30. Vamos a tratar de resolver la problemática de estos comunitarios. Eh, tuvimos reunidos y habíamos quedado que íbamos a comenzar los trabajos el día de hoy y así como habíamos quedado estamos comenzando los trabajos el día de hoy el tema es que la ley de contratación eh, pública eh, está ahí por una razón eh, hay un proceso de licitación que se comenzó y se hizo en diciembre y no funcionó y luego se tuvo que hacer de nuevo el proceso de licitación porque se declaró desierta en esa ocasión entonces ese proceso comenzó en marzo se ubicó una persona que fue que se declaró como ganadora de de la obra y eh, actualmente estamos acá eh, ejecutando lo que habíamos quedado que teníamos que ejecutar. Son varias reivindicaciones, esperamos que se resuelvan dentro de la medida de lo posible, todas y cada una de ellas, porque entendemos que ya está bueno. Salcedo quiere paz, Salcedo esté en paz. Y los movimientos populares que vivimos el día a día con la comunidad entendemos que hay cosas que hay que atender, que las autoridades tienen que resolver de alguna manera o de otra, y no nos dejan otra opción que no sea la lucha, porque ya de reuniones y de allá estamos cansados. En cámara Jurel de Jesús, INTN, Robinson Polanco.